Hola de nuevo, este es el repaso del material para estudiar la información preliminar a Homero y la Ilíada. Entonces, lo que me propongo hacer eh, ahora es, con el material a la vista, destacarles qué es lo más importante que ustedes deberían eh, retener del, de, ese, de esos textos. ¿no? Bueno, entonces ustedes saben que en el blog... Tienen el material, el, el material sobre Homero y la Ilíada, titulado de Edad Antigua, Homero y Ilíada. Y comienza hablando de la importancia cultural de los poemas homéricos. Sería importante que ustedes pudieran argumentar por qué son importantes los poemas homéricos. Eh, esa frase que está citada de Shelley Todos somos griegos, que me la pudieran explicar... Eh, ...la herencia de leyes, de literatura, de filosofía, de arte en general. Eh, quisiera que ustedes pudieran retener esa idea. Después pasa a hablar de la cuestión homérica. Entonces ahí que ustedes me explicaran que es un debate histórico... ...de eruditos que han planteado la existencia o no de, de un poeta llamado Homero. Y si él realmente compuso, que no escribió, pero que compuso los poemas eh, conocidos como los poemas homéricos, que son la Iliada y la Odisea. Bien, inclusive se debate si sí, tuvieron el mismo autor. Bueno, además de eso, tenemos la época de y lugar en el que existió Homero, que ustedes tienen que más o menos tener una idea, siglo VIII a. antes de la era cristiana, y por qué es que es tan difícil saberlo. Bueno, la falta de datos, la idea de que ha nacido en Jonia, en una colonia griega del Asia Menor, actual Turquía, pero se lo considera un poeta de la Grecia antigua. ¿Qué es la épica? Dice más abajo. Bueno, ahí tienen que poderme explicar esos relatos de, de, de las acciones de héroes que pertenecían a una clase social determinada. Eh, y bueno, y entonces que a, a través de esos textos se fijaban los orígenes, las costumbres de ese pueblo y que eran considerados relatos históricos. Eh, por lo menos en su nacimiento, y hasta bastante han dado el tiempo, a pesar de que están eh, completamente imbuidos, llenos de mitología. Bien, eh, más abajo se habla del género y se habla de que es un poema épico. Eh, entonces ahí se vuelve a hablar de, de la versión embellecida de la realidad, de la importancia, la función cultural que tenían, de fijar la historia, las tradiciones, más o menos lo que le venía diciendo recién. Después se habla un poco de los aedos como poetas creadores, y creadores de esos poemas, de esas narraciones extensas. Tenemos que acordarnos de que esos poemas estaban hechos para ser recitados, los poemas épicos, las epopeyas. Las epopeyas son justamente esos, esos textos que, en donde se cuenta el origen de un pueblo y el, el origen heroico de un pueblo ¿no? y, y, y sus tradiciones y sus antepasados ¿no? de lo que se sentía muy orgulloso cada pueblo y más abajo eh, aparece este, este texto acerca del argumento de la, Ilíada. Ustedes, de la Ilíada ustedes recuerden que la Ilíada no es donde se narra eh, la caída de Troya sino que eh, en la Caída de Troya se narra en la Odisea, que es el otro poema que supuestamente compuso Homero. Y en la, en la Neida de Virgilio, o sea, no Virgilio es otro autor. Entonces no está allí, en la Ilíada. En la Ilíada está hay un, un debate, un, un, un enojo de un, entre dos, dos guerreros, que es Aquiles y Agamenón. Aquiles eh, se niega, es un semidios, se niega a, a, a pelear... Y, y bueno, entonces los, los griegos al mando de Agamenón empiezan a perder la batalla. Luego ocurre el incidente de Patroclo, que es un gran amigo de Aquiles y que este, es asesinado en batalla por, por Héctor. Y bueno, entonces la venganza de Aquiles por su mejor amigo y finalmente todo el episodio final en donde el, el padre de Héctor, eh, Príamo, el rey de Troya, quiere recuperar el cuerpo de su hijo y lo va a pedir a, se lo va a pedir a Aquiles. Entonces, en realidad, todo lo del caballo y eso no está dentro de la Ilíada. ¿no? O sea, sí forma parte del mito, pero no, no está dentro de la Ilíada. Eh, bueno, y, y más abajo, es, me, les, en el material les explico quiénes son los personajes principales de la, de la Iliada. Ustedes, por lo menos para lo que trabajamos nosotros, tendrían que tener bien claro quiénes son. Aquiles, Agamenón... Bueno, Menelao, que es el hermano de, de Agamenón. Eh, Paris, el hermano de Héctor, quien rapta a Helena. Eh, que Helena es la esposa de Menelao, ¿no? Este, o sea, la cuñada de Agamenón. Y después, eh, Crises. Crises, que es un sacerdote de Apolo. Y es importante para el argumento porque... Porque Crises, Cris, Crises va a ir a pedir a su hija Criseida... Eh, que está en manos de Agamenón. Y bueno y es un sacerdote de Apolo, de él. entonces va a pedir a Criseida y eh, Agamenón se niega a devolverle a la hija que la ha raptado, ¿no? Entonces eh, lo que ocurre es que eh, Apolo empieza a ven se venga de, de, de las ofensas que le hacen a Crises, que es su sacerdote, y finalmente empiezan a morir los, los, los aqueos en el campamento, ¿no? Mueren por una peste que... que el poeta explica como la venganza de Apolo, las flechas de Apolo, ¿no? Pero es una peste. Entonces, eh, finalmente, Agamenón decide entregarle a la hija, al sacerdote, o sea, entregarle a Criseida a Crises, pero le quita el botín de guerra a Aquiles, que es Briseida. Entonces, bueno, es por eso que se enoja Aquiles y decide no pelear. Bueno, entonces, si nosotros trabajamos solo el canto primero, con esas relaciones, creo que ya este, tenemos suficiente. Esas relaciones entre personajes, ¿no? Recordar que a Agamenón se lo llama Atrida, porque es hijo de Atreo, igual que Amenelao, Menelao. Ellos son los Atridas. Ese es el patronímico que se usa. Después, este, a Aquiles se lo llama el Pelida, porque es hijo de Peleo. ¿no? Y, bueno, básicamente, esos son las, los, los principales... Personajes. Recordar la cita de, de Arnold Hauser que dice que en realidad esos, esos héroes de la antigüedad griega eran piratas, ladrones, saqueadores, asesinos, ¿no? O sea, que tenían una moral completamente diferente a lo que pensaríamos que tendría que tener un héroe en nuestra cultura, ¿no? Ellos tenían otra escala de valores al respecto. Y bueno, y finalmente en el material aparecen las causas de la guerra de Troya. Sería bueno que ustedes supieran que existen dos tipos de causas. Las, las causas históricas y las causas mitológicas o míticas. La causa, la causa eh, histórica es eh, el lugar que ocupaba Troya en la entrada al Mar Negro, ¿no? ahí en los Dardanelos. Entonces, lo que ocurre allí es que para, para entrar a, a ese lugar, al Mar Negro, llamado el Ponto Euxino hacía falta esperar a tener vientos favorables para justamente pasar por un estrecho. Entonces los troyanos este, les pedían un tributo a, las, a los barcos que, que paraban ahí, en un punto estratégico. Y por otro lado, la, la causa mitológica es la del rapto de Helena de Troya, que supuestamente la raptó un príncipe de Troya, se la quitó del palacio a Menelao, el rey de Esparta, ¿no? hermano Agamenón. Entonces tendríamos que tener como ese panorama tenerlo bien, bien, este, bien presente y no, no memorizar demasiado datos. ¿no? O sea, el, con, con que tuviéramos esas piezas de información ya tendríamos gran parte del camino ganado para la información para trabajar con Ilíada, no En un video posterior seguramente voy a hacer un poco de análisis para guiados.